Chicos de Play Movies, soy Mim Silva y nos encontramos en el Teatro Metropolitan para la gran Alfombra Roja de la Premier Internacional de Ben Tendremos personalidades de todo tipo, no nada más para que se imaginen que viene todo el elenco y además un personaje increíble que es Morgan Freeman. Lo vamos a tener con nosotros, así que acompáñenme para ver todos los detalles y para conocer los cinco puntos de esta película. de qué se trata Ben Hur, porque sus papás no lo hicieron, que lo miran de chiquitos en Semana Santa por el Canal 5. Yo se las cuento, es la historia de dos hermanos, uno romano y uno judío, que crecen juntos porque su, su padre adopta al romano con la esperanza de que ellos puedan crecer y pues quitar todos estos estereotipos de religión y tal, y que todo el mundo se dé cuenta de que pueden convivir. Pero todo se pone muy triste cuando ellos crecen y el romano nuestro querido hermano romano traiciona a nuestro querido hermano judío y entonces todo, empieza toda esta batalla de venganza de querer acabar el uno con el otro hasta la muerte y para descubrir quién es el ganador tienen que ir a ver mejor en el punto número uno tenemos que poner la adaptación de esta película Y es que para mí, desde mi opinión muy personal y muy humilde Creo que lo hicieron bastante bien Es una, un nuevo Ben-Hur que a las nuevas generaciones les va a gustar Seguramente algunos las vieron de chiquitos y seguro les aburrían las 3000 horas de película Y esto rescata lo mejor de Ben-Hur fue una actuación perfecta de Jack Hudson, quien es Ben y con quien tuvimos la oportunidad de hablar para que nos diera todos los detalles de este grandioso personaje. Um, well as an actor you're always looking for great characters and I think you'd be hard-pressed to find a better character than Menher so I'd say the journey that he goes on is so transformative it's such a beautiful journey because where he starts and where he ends up he's two very different places and all the ones in between so as an actor you're always looking for those wonderful journeys so to me it was uh, a En el punto número dos tenemos que poner obviamente la participación del señor Dios, Morgan Freeman, quien en esta película la hace del Salvador de Ben Hur, el que lo ayuda, si sí, recordarán la primera película, quienes ya la vieron y quien no, pues esto no es un spoiler porque solo les estoy diciendo cuál es la participación de nuestro querido Morgan y la verdad es que lo hace fenomenal como todo lo que él hace y él es el sensei, el maestro, como siempre ya saben esta sabiduría que tanto carga en él, además de que es toda una viva, un rockstar de Hollywood con quien también pudimos platicar y chequen lo que nos dijo. Es un honor estar aquí con ti, pero ¿qué es lo que hace la diferencia de estar en Bennington? Es un filme diferente, es algo que no he hecho antes. En cualquier filme que haces, es una cosa. Working, getting to do something, getting to do something different. You know, that's the main draw. it's Like doing something different. I, uh, I'm not quite sure. Everybody, I think, is going to get something, hopefully, different from this movie. Uh, Religion-wise, it's not really all that deep into it. It does deal with with the uh, Jesus and his en el punto número tres tenemos que poner las escenas de acción porque la verdad es que estuvieron increíbles al ser una película que pues, se volvió a hacer completamente claro que debemos de esperar los mejores efectos especiales pero mucho ojo aquí, porque también la productora nos comentó que trataron de usar los menos efectos especiales posibles, querían que todo fuera real, que fuera muy humano, que las computadoras no tuvieran nada que ver con esta historia tan profunda y filosófica como es Ben Hur. Entonces los actores tuvieron que superrifarse rifarse para actuar en estas escenas y la verdad es que les quedan padrísimas. Sobre todo estas escenas y estas secuencias en las que están en las carreras de caballos lo hacen fenomenal y te mantienen al filo de la butaca. There on the chariots um, was exciting and terrifying. Um, the day that we started the horse race and uh, the character of Punch's pilot drops the kerchief and the rock dropped and those um, horses came out through the gates. It was one of the most exciting days on the set for everybody. Um, but we were relieved a few months later when the sequence finished that everybody was safe and that no horses had been injured at all during filming. Punto número 4, debemos poner la carga emocional que tiene esta película, ya que habla de todo, absolutamente de todo, tiene amor, tiene amor hacia los hermanos, hacia la familia, venganza, el poder perdonar a las personas y la verdad es que está muy interesante. Les voy a confesar algo, yo cuando fui a ver Penhur, a la función de prensa, estaba cansadísima, sí moría, moría de sueño, de ya se me cerraban los ojos y no me pude dormir en toda la película, yo dije, si está muy mala me duermo, pero... Nel pastel porque lo que tuve que hacer fue ver toda la película porque me mantenía así de wow wow y qué va a pasar y ahora qué y cuéntame entonces se las súper recomiendo esa es una forma de conexión con, eh, con el espectador y creo que eso también es intencional del director le gustaría intentar crear esa relación muy cerca entre el espectador y, y lo que está pasando en la pantalla y eh, por eso creo que sí, que es, creo que es, es una forma de conectarse con algo que es muy humano, eh, con sus enseñanzas, obviamente, que están ahí de una forma también muy, muy humana, también a través de los ejemplos, no solo de las palabras. Eso fue una de las cosas que se quedó muy, muy claro para mí, que creer en las enseñanzas solamente no basta es necesario poner la palabra en la práctica. Y finalmente en el punto número 5 tenemos que poner el soundtrack de la película que está muy ad hoc a la época en la que fue filmada, por así decirlo. Entonces la verdad es que lo hicieron bastante bien, se sienten las emociones y sobre todo en las escenas de acción que les comentaba en el punto número 3. Tiene ese feeling, parte de que te emociones con todas estas escenas es gracias al soundtrack que hacen un súper paro a muchas películas y con Ben Hur no fue la excepción brother is the pride of Rome. Defeat him, and you'll defeat an empire. You should have killed me. I will. People would follow you. I would follow you. Bueno chicos de Play Movie, ¿qué les parecieron estos cinco puntos, no se olviden de que la película de Ben Hur se estrena este 19 de agosto para que la vayan a ver y no se la pierdan, chicos grandes, todos quienes la quieran ir a ver deben ir a este fin de semana al cine a verla porque tienen como pudieron ver grandes personalidades actuando en ella.